Dios de la luz y la oscuridad ¿eh? Te voy a un matrao ¿Te he hablado de los matraos? ¿No? ¿No sabes lo que es un matrao? Un no. matrao es lo contrario de un trauma claro. sí, no Matrao, un... trauma, matrao ¿Por tra ¿eh? tra qué? ¿Qué? Ampantrao Ampantrao, no Trauma, trauma Ah, bueno, yo le no he puesto matrao Bueno, es matrao, eh, la, la definición No, matrao, se llama matrao, no me con la vida, confusa. El matrao es lo contrario de un trauma. Un trauma es algo tan chungo que marca tu vida para siempre, ¿no? Bien, pues tiene que existir algo tan de puta madre que marque tu vida para siempre. O no, o no existe eso. ¿Tú qué crees? Sí. Claro, existen momentos tan, tan divinos que marcan tu vida para siempre. Sí. Bien. Y que además te pueden hacer una. una te pueden dar como una una idea para reprogramarte la cabeza para